cayó la cámara de video del río no no revive ya salimos de la jungla ya tenemos electricidad donde se puede cargar esto y supongo que el show debe continuar no me quedé en que iba a ir el campamento latino no Jennifer me invitó con sus amigos Chesa, Alex de Venezuela, Andrés de Colombia y yo. Entonces, fuimos en el coche, eh, es impresionante. No sientes que estás en Australia. No? Sí. Fuimos al campamento, probé todo: probé el colchón, probé la mesa, probé la estufa, probé todo. Viví en el coche y todo estaba perfecto. Entonces regresamos al campamento, compré una hielera para tener también refrigerador y ya estuvo. Lo demás fue historia. Salí de Melbourne. San Leonards para darle buena, buena suerte al, al viaje, ¿no? como no. Y seguí por Long, seguí por los Doce Apóstoles, seguí por toda la Costa Sur. Dale sabía que iba a ir de viaje ¿eh? Entonces me, me escribió Wey, este, ¿dónde te alcanzo el siguiente fin de semana? Y dije, voy a los Grampians Y pues me cayó allá Me cayó allá, acampamos Y en la acampada conocimos a Rune De Dinamarca, a Mohamed De Pakistán Y a Claire de Francia E hicimos un muy, muy, muy buen grupo El siguiente día Fuimos a recorrer un lago, unas cascadas fuimos a escalar el de Balcony fuimos a la otra roca fuimos a todas partes juntos increíble el grupo porque ya sabían que había escalado entonces era como una competencia pero todos, todos iban a la pared, impresionante eh Britney, la novia de él también estaba con nosotros este, todos, los seis, íbamos como en una competencia al día siguiente se tuvieron que ir Dale y Briefing se quedaron conmigo para para ir a, a las pinturas rupestres porque los otros los otros tres estudiaban en, en Adelaide y... pues... vimos unas pinturas antiguas de Australia pero como mexicano pues como que no se llama allá la atención. No, no, no están tan impresionantes ya también Dale se fue yo seguí al Mount Buffalo seguí a, al Mount Poziusco la montaña más alta de Australia que son 2.222 metros pero con el clima que hacía lo van a ver, van a ver fue, fueron como 4 horas 4 horas pero no iba preparado no iba preparado para, para este clima y ah, en el en el campamento en el último campamento con Dell tuvimos un encuentro cercano con canguros ¡Increíble! se vinieron a robar nuestra comida, estuvieron ahí con nosotros como una hora increíble, los canguros este, muy muy muy amistosos y después de antes, antes de regresar el viaje me escribió Claire le había encantado la forma de viajar en el coche, que si me podía quedar a viajar quería conocer Melbourne, yo pues dije que sí, que tenemos una personalidad súper parecida, este, vimos koalas, ahora vimos bosques que me habían faltado bosques. Ya había recorrido yo playas, había recorrido montañas, había recorrido lagos, ríos, había recorrido acantilados. Para allá visitó Melbourne, tuvo que regresar y vamos, el, viaje, el viaje en el coche fue perfecto. y baggy después de haber vivido estos días yo vivía como rey en el coche, o sea, no me faltaba nada, así que ahora lo aprecio, lo aprecio mucho más este, hacer mi día a día me despertaba comía, pagaba unas regaderas por ahí, pagaba en un en un, en un club por allá este, había regaderas luego en la playa, increíble entonces Nunca, nunca me faltó nada También hasta me rasuré Recuerdo esa rasurada que ya, no me vendría nada mal ahorita, ¿no? Pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba Tuve que regresar a Melbourne Porque tenía una, una plática con los, Gracias, con los mexicanos pasa, Y una, una conferencia con los de C-Leader También de lo me mismo gusta, Y una plática en radio ahora. Estaba, estaba haciendo buenos conectes y no me quedó otra más que empezar a, a editar, empezar a hacer el script, empezar a hacer todo lo que había visto de, de Victoria. Que ya estaba el capítulo de Memo, Ahora ya estaba el capítulo de Victoria. Y era darle forma y presentarlo a alguien para que pusiera el dinero. ¿no? Entonces todo estaba caminando perfecto. Este, nada más que había un problema. Mi visa mi visa se me iba a vencer pronto. Entonces en esos días trabajé y trabajé, trabajé, trabajé. ¿qué? Después de haber escalado Kosciuszko, ahora quería escalar el Mount Cook, la más alta de Nueva Zelanda. Lo chequé, la Isla Sur, me mudé porque ya no había no había manera de vivir con Donald, este, estaba ya muy caro. Pues después de haber vivido dos meses en el coche, pues estaba, estaba perfecto vivir en cualquier lado con, con, con cochera. Entonces, el Saúl me invitó a vivir ahí en su cochera hasta que los vecinos me vieron. De vagabundo ahí, dormido y luego despertando. Todos los vecinos se quejaron y me tuve que ir. Y me fui a vivir a otro, a otro garage, al de un amigo de un amigo. Y pagaba yo mi hospedaje con, con un poco de jardinería. Me quedaban un par de semanas para, para ir a, a Nueva Zelanda, entonces me quedé ahí a hacer jardinería. Arreglé todo lo que pude, dormía yo en la cochera. Y ahí conocí al Raúl, un francés, conocía a Lucy, una irlandesa, a Catherine, una irlandesa, a Luisa, una inglesa, más, no sé, pues está, imagínense, el ruco, el ruco viviendo en el garage y la casa de estos chavos, este, ahí, como que se me queda bien así como diciendo, este güey, qué, ¿qué pido? Pero bueno, me, me la pasé muy bien también con ellos, ¿no? sé en pocas y ya, tuve que volar a Christchurch, este, contacté a un mexicano que estaba haciendo un couchsurfing allá en, en Christchurch, que me, que me quería recibir, Daniel, y es escalador, así que hicimos muchos planes, muchos planes para hacer cosas allá, pero creo que ya es suficiente el tiempo, se los contaré en la siguiente, besos sí, y abrazos, bye bye.